Yeah. Hey. Marcos, si fuera de control, loca, dame el low. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Si fuera de control, loca, dame el low. La mirada perdida, ya no sepa dónde voy. No quiero tu show, nada de lo slow. me metemos rápido, como rola por como a mí me engaña su cintura, mi notiza cuando entra a bailar. La es diferente, Le canta la maldad, la bebida agarra vuela y no va a parar. Se ahora vuelve a bailar porque ella quiere más, sabe lo que puedo dar si lo pide. Perdido por la na y yendo para tu caos, ja, uso mal control, ahora decide. Me perdí en tu mirada y en tu forma de ser. Todo lo que vos sabes y lo que puedes hacer. Somos el uno para el otro cuando vas a entender que estoy de todo Cuando me miraste con tus ojos color café Terminé de darme cuenta que volví a caer Que si vos querés, estoy a tus pies Me perdí en tu mirada y en tu forma de ser Todo lo que vos sabés y lo que puedes hacer Somos el uno para el otro cuando vas a entender Que estoy hecho pa' vos y vos pa' mi mujer Que desde que te crucé en el y no te dejé ver Cuando me miraste con tus ojos color café Terminé de darme cuenta que volví a caer Que si vos querés, ya, ey Que si fuera de control, toca dámelo la mirada perdida, ya no sepa dónde voy. No quiero tu show, nada de lo slow. Me metemos rápido como rolas por si fuera de control. Toca, dame lo la mirada perdida, ya no sepa dónde voy. No quiero tu show, nada de lo slow. Me metemos rápido como rolas por eso nadie habla. Como a mí me engaña, su cintura mi notiza cuando entra a bailar. La es diferente, le encanta la mata, La baby agarra, buena y no va a parar. Si ahora vuelve a bailar porque se quiere más, a si le pide, perdido por la na yendo para tu house. Toma el control, ahora decide. Sí, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey. Yo, s a n n 7 Y no